Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este curso de PHP. Mi nombre es Mauro Chojrin, voy a ser tu docente. Cualquier inquietud que tengas me puedes escribir un mail, puedes mandarme un mensaje por el Slack del curso, puedes mandarme un tweet o, si nos encontramos personalmente, también me puedes preguntar. Bien, Antes de conversar con las formalidades, te cuento un poquito sobre mí. Trabajo en PHP desde el año 2003, tanto en forma independiente como en relación de dependencia. A lo largo de mi carrera me he enfrentado a desafíos sumamente interesantes que comparto a través del blog de Leiboy Academy que, por supuesto, te invito a visitar. Además de mi experiencia como desarrollador y como líder de equipos técnicos, he dado clases en diversas instituciones. Y bien, ahora que ya sabes un poquito sobre mí, te invito a ver los temas que preparé para vos. ¡Vamos! Durante este curso lo que buscamos es introducirte en el mundo de la programación. Permitirte incursionar en específicamente en lo que es PHP. Y sobre todo darte las herramientas para que puedas decidir si este es un camino que querés seguir recorriendo. Esperablemente con nosotros. Muy bien. La pregunta que seguramente te estarás haciendo es. Bueno, ¿y para qué sirve todo esto? ¿Qué se puede hacer con PHP? La respuesta es que con PHP se puede hacer mucho. Realmente diría que tu imaginación es el límite. Cualquier aplicación que quieras, se puede hacer en PHP. Costará un poco más, costará un poco menos, pero seguramente se puede. Estas son algunas empresas que seguramente conoces, como Yahoo, Facebook, Wikipedia. Todas ellas tienen sus sitios desarrollados en cierta medida bajo PHP. Y por supuesto no podemos olvidarnos de... Wordpress, que es casi el exponente más importante de PHP hoy en día. Wordpress es un sistema que permite hacer blogs y que de hecho potencia aproximadamente el 80% de los sitios de internet que seguramente visitas a menudo. El curso está organizado en módulos, cada módulo contiene clases, las cuales están acompañadas de ejercicios, también tenés para hacer consultas el grupo de Slack y por supuesto las consultas en vivo. En cualquier momento que necesites, puedes enviarme un mensaje, un tweet, lo que sea. No dudes en hacer las consultas que necesites. Estos son mis datos de contacto. Si necesitas hacerme una consulta, puedes escribirme, mandarme un tweet. ¿Estamos listos? En acción.